Señores, tú sabes que quiero agregarle al comentario que tú hacías y creo que debe ser validado. Si tenemos un libre tránsito hasta, hasta las 8 de la noche, de las 5 a 8, ¿verdad? Se supone que todo lo que es sector transporte puede operar y debe operar. Yo creo, yo creo que las gasolineras las estaciones de combustible deben estar abiertas hasta ese momento. Exacto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la movilidad es de 5 a 8, a las 5, por un caso que vi, un constructor, un maestro constructor, parece, porque se veía que era de la construcción que salía, todo sucio, pero recogió, recogió, recogió, a su esposa parece que trabaja en una casa de familia y se quedaron y no se le pudo echar gasolina. Iban ellos dos en el trayecto con el motor al hombro y creo que fue un motor que le hizo el favor de, de empujarlo. De, de Pero si está la movilidad de 5 a 8, las estaciones de combustible también rinden una función para que las personas que vayan de traslado hacia sus lugares hecho en combustible. Claro, claro. Entonces yo creo que ahí hay que saber los regulares. Vamos Bu a ver. Buen día. Buen día, buen día, bendición. Madre, madre. adelante, lloré. Hoy, hoy estoy muy nostálgica. Eh, entramos en reflexión y en oración, mis hijos, mis nietos y yo, porque hoy cumpliría. Mi adorado y nunca bien llorado esposo. Sus 90 sí, años. ya le... Ya le celebramos una misa ayer por sus 90 años de vida. Así es que, Francis, ya tú sabes para sí. que se incorporen oración por tu papi. Ya lo Gracias. he comentado, madre. Gracias. Gracias a, a doña Lourdes. Bien. Sí, eh, con relación a eso, el planteamiento, quedan unos tres minutos ya, ¿verdad, muchachos? Prácticamente... Eh, con relación a, lo, a eso del toque de queda, el planteamiento es a organizarlo. Sí. Hay empresas que pueden cerrar perfectamente a las 5 de la tarde, Not pero sí. hay otras que hay que permitirle un rejuego, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las tiendas, que cuando tú sales de trabajo a las 5 de la tarde, tú puedas ir al supermercado. Eh, abastecerte y luego irte a tu casa eh, Pudieran los supermercados Trabajar, qué sé yo, hasta las 7 de la noche Igual que las estaciones de combustible Pueden trabajar, eh, qué sé yo, a las 7 de la noche Aunque otras empresas pueden cerrar A las 5. Ejemplo Los bancos cierran a las 3 o 4 de la tarde 4 de la tarde ¿Qué otras empresas podrían cerrar A, la, a, la, a, la, a las 5 de la tarde? Tú podrás abrir los gimnasios si se determina que no hay niveles de contagio y que cierren ellos, por ejemplo, a la... A la ya ahí es por la, la aglomeración y el, y el esfuerzo físico. Sí, pero lo que hay que hacer es organizarlo. Eh... Las qué sé yo las cafeterías pueden trabajar hasta las 5 de la tarde, eh, pueden trabajar, no sé, o sea, organizar, estudiarlo profundamente y ver cuáles empresas sería factible que cierren a las 5 de la tarde, cuáles po po eh, podrían cerrar a las 7. Pero los bares así. están trabajando una mayoría o los restaurantes, bar. Lo que pasa es que a un restaurante o a un bar, tú vas después que tú sales del trabajo. Ejemplo, si tú sales a las 5, si el toque de queda es a las 9 de la noche, uh -huh. ejemplo, y tú sales a las 5 de la tarde, tú puedes ser que tú vayas entre 5 y 9, no, tú la que, que se quiere o evitar, vaya, o vaya a un lo que, que se quiere evitar cerveza, que el área de esparcimiento, no el, lo que se quiere evitar que el área de esparcimiento está cerrada. Y que en vez de tú ir a un esparcimiento, te vayas a tu casa. Sí, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿Qué? ahí entra en la dificultad por salón? la que ellos piden. Y el salón, Entonces, por ejemplo, una mujer que trabaja... Eh, no, el sábado de, en la mañana no a da... A las 5 de la tarde. Sí. ¿Verdad? Sale a las 5 de la tarde. andan greñúa. Todavía, Ajá. Eh, a las 5 de la tarde ya no puede ir al, al salón porque está cerrado. Sí. Pero el sábado ella trabaja de 8 a 12. Cuando y sale ya está el cerrado. Cuando el sábado, ya está cerrado el salón, ya no puede ir al salón. Y el domingo por ejemplo, está de 8 a, a 12. Se te van a juntar todas las mujeres en el salón. Mira, ya eh, ya. Lo que hay que hacer es organizarlo para que la gente pueda hacer sus diligencia, que usted pueda ir a una tienda de celular o lo que sea. Eso va a requerir un estudio bien profundo. Y analizar. Es que Ahora, bien, el que yo analízese. creo que no hay necesidad más, de estudiar mucho es las la estaciones de combustible. Si es para para facilitar el tránsito durante tres horas, el libre tránsito, yo creo que las Bombas, estaciones de combustible deben de estar abiertas y dando el servicio de combustible. Sí, Mire, mira, el, hoy ajá. el presidente Abinader va a tener una locución en razón de los seis meses de gobierno que tiene. Vamos a esperar y ya mañana tendremos la oportunidad de analizar sí. en base a lo que él dice ser logros y lo que ha enfrentado, sí. porque me imagino que es una especie de rendición de cuentas o evaluación de los seis meses. Eh, se va a hablar de justicia, corrupción, justicia, corrupción, justicia, corrupción. Tú dices que es justicia y corrupción. Sí, porque ese es su discurso. No, no, el, va a hablar de lo que, que ha se hecho en, que el, se en, en el, el trabajo. ¿En justicia y corrupción? Eh, eh, Anótelo, ustedes vean. Vamos Miren, a ver. Eh, Luis Amparo dice: Buenos días, Yerjan y Francia.